Bueno gente sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Hoy tenemos acá un B-Mobile La cual vamos a alinear la cuenta de FRP De una forma rápida y fácil Este B-Mobile es el modelo Como podemos ver este es un B-Mobile AX1091 Este es un B-Mobile con ya la batería integrada interna Ahora vamos a empezar con el video pueden ver ya tenemos acá este de móvil ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a una red wifi que tengamos para poder realizar el proceso de FRP voy a colocar entonces mi red para poder estar conectado ojo este teléfono tiene que estar conectado a una red wifi ya una vez que se han conectado van a dar hacia atrás y van a ir donde inicio. Una vez que estemos acá en inicio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ir donde dice llamada de emergencia. Ahora lo que vamos a hacer es dar en la opción información de emergencia. Entonces una vez que estemos ahí vamos a dar clic en el lapicito en la parte de arriba. Una vez que estemos ahí nuevamente daremos donde dice contactos añadir un contacto. En este caso vamos a probar con varios métodos. Por ejemplo, vamos a salir un contacto. Vamos a dar doble clic. Permitir, permitir. Nuevamente lo vamos a dar donde dice la opción acá. De que es enviar mensaje. Entonces vamos a dar donde dice enviar mensaje. Ahora acá en la parte de abajo escribiremos un link. Que nos pueda llevar... a. A YouTube, por ejemplo, vamos a poner youtube.com. Ya lo vamos a dar en enviar. Entonces, una vez que se ha enviado el mensaje, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a dar clic acá para que se nos abra este link. Automáticamente nos va a llevar a YouTube. Ahora, que vamos a hacer, daremos en la parte de arriba en la personita y le vamos a dar condiciones y políticas de privacidad. Una vez ya estando en Chrome. Vamos a hacer continuar con los pasos y le daremos en no gracias. Ahora vamos a descargar la siguiente aplicación que es el Kuichukui Maker. Vamos a buscar entonces Kuichukui Maker. Vamos a descargar de la primera opción de la parte de acá. Entonces vamos a dar donde dice última versión. descargar vamos a esperar entonces que nos pida actualizar permisos permitir ahora antes de que en cuanto se descarga vamos a proceder a abrirlo en este caso ya se descargó vamos a dar en abrir para proceder a la instalación ahora vamos a en ajustes activamos la opción de orígenes conocidos le damos a aceptar entonces una vez que ya lo estamos ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos hacia atrás. En este caso nos llevó a... Vamos a descargas. Y ya vamos a poder instalar la aplicación de Goochoo Maker. Entonces lo vamos a dar a instalar. Y vamos a esperar a que se termine nuestra instalación. Una vez que está instalado, lo vamos a dar en abrir. Y acá buscaremos la opción de Launcher como siempre lo hemos hecho, con L, acá lo tenemos, Launcher 3, daremos ahí, va a desplegar una lista, vamos a ir en la segunda opción, abriremos y lo daremos en Pruebe, automáticamente ya no está, ya estamos en el inicio, ahora lo que vamos a hacer es descargar otra aplicación, ya una vez estando acá, que es Remote, SM, el de acá entonces una vez que ya estamos ahí vamos a descargar remote de la parte primera bueno yo no voy a descargar esta página ya que nunca lo he probado yo voy a descargar desde la opción desde acá de upload donde dice y aquí es más fácil lo vamos a dar en download esperaremos un momentico cerramos en la parte de abajo y aceptamos OK entonces vamos a ir a los tres punticos y vamos a ver donde descargas como tú puedes ver ya está descargando remote vamos a instalarlo rápidamente vamos a instalarlo siguiente instalar esta aplicación no se abre ya que solamente lo vamos a instalar y lo vamos a dar en finalizado entonces vamos a esperar que termine el proceso de instalación vamos a esperar un momento lo vamos a dar en listo, no lo vamos a abrir ahora vamos a ir hacia atrás en la fecha de atrás iremos al inicio del teléfono ahora iremos acá a ajustes iremos donde dice la opción seguridad vamos a ver donde dice seguridad acá en esta opción vamos a dice administrador dispositivos y desactivaremos esta opción. Entonces vamos a ir nuevamente hacia atrás en la misma pantalla de ajustes. Nos iremos a las opciones a la opción de aplicaciones. que lo tenemos. Vamos a dar nuestros puntitos en la parte de arriba y le voy a dar a mostrar aplicaciones de sistema. Nos va a aparecer varias opciones. Vamos a colocar nosotros la opción de acá que es vamos a ubicar la opción Servicios de Google Play, para deshabilitarlo, a dónde lo tenemos, acá lo tenemos, en muchos casos aparece Servicios de Google Play, y en muchos casos aparece Google Play Service, lo vamos a inhabilitar, una vez ya estando hecho ese proceso, vamos a salir hacia atrás, nuevamente nos quedaremos en Ajustes, vamos a ir a la opción Cuentas, y nos va a ir a Añadir Cuenta, y lo vamos a poner de Google, entonces vamos a esperar que nos cargue el navegador para colocar nuestra cuenta como tú puedes ver nos dice que pongamos nuestra cuenta, vamos a colocar nuestra, nuestra cuenta vamos a dar en siguiente no colocaremos nuestra contraseña una vez que hayamos colocado esos datos vamos a dar en siguiente aceptar y a la cuenta se ha agregado no dice que el remote se ha dejado funcionar vamos a salir a una parte dando un clip en la parte de la pantalla ahora iremos nuevamente a ajustes Ustedes cualquier cosa que les aparezca, solo den atrás, recuerden que estamos en el inicio del teléfono, iremos a ajustes y haremos lo siguiente, vamos a habilitar las opciones que desactivamos, en este caso deshabilitamos en seguridad, administrador de dispositivos, vamos a activar y salimos hacia atrás. Nuevamente en el mismo ajustes vamos a aplicaciones. Vamos arriba mostrar aplicaciones del sistema en la parte donde dice todas las aplicaciones vamos a deslizar y dice todas las aplicaciones habilitadas e inhabilitadas lo vamos a dar donde dice inhabilitadas y ahí no va a aparecer servicios de Google Play vamos a activar esta opción o vamos a habilitar y vamos a ir hacia atrás ahora ya está todo el proceso lo que vamos a hacer solamente es reiniciar el equipo para que ya configurar los pasos de bienvenida ya estamos en el inicio entonces vamos a configurar los pasos que nos pide. Vamos a empezar, configurar como nuevo. Nos dice que está comprobando requisitos de red, vamos a dejarlo que el teléfono nos lleve automáticamente. Ya nos lleva a esa opción, a esa pantalla donde dice cuenta agregada, vamos al siguiente y vamos a configurar los últimos pasos como le estaba repitiendo este es eliminar la cuenta de bmobilax1091 ya que estaba bloqueado por cuenta anteriormente lo hemos formateado porque hemos olvidado la clave vamos a ver ahora no si saltar más tarde ya lo tenemos acá Ojo, un dato muy importante que a veces me he olvidado decirles en todos los videos. Una vez que ya eliminen ustedes la cuenta, pero una vez que ustedes ya eliminen la cuenta, hay que tratar de desinstalar todo lo que hemos instalado y asimismo también eliminar la cuenta. Yo voy a eliminar mi cuenta. Nos iremos a ajustes. Entonces vamos a eliminar donde dice cuentas y vamos a eliminar esta cuenta. Y también vamos a desinstalar las aplicaciones que hemos instalado nos vamos a ajustes aplicaciones como en este caso hemos instalado remote y maker vamos a desinstalarlo acá lo tenemos desinstalar aceptar vamos donde dice remote acá lo tenemos y lo vamos a desinstalar desactivar y desinstalar bueno ya con todo eso ya hemos terminado, espero que les haya gustado el video, no olviden de suscribirse y regalarme un buen like, ya que estaremos con muchos más aportes para ustedes.